Él, si estuviese aquí, sería, estaría tremendamente feliz de poder ver cómo, cómo la gente se puede organizar y hacer esta fiesta maravillosa eh, en memoria de su persona. Eh, para nosotros es muy importante poder compartir, sobre todo cuando se ya se enteran 40 años de este terrible acontecimiento que nosotros hemos vivido, hemos sufrido y hemos, eh, hemos, tenido, que, eh, eh, hemos tenido que vivir con esa con ese, ...con ese terrible momento histórico que nos ha marcado a todos como familia... ...como amigos, como agrupaciones culturales, como folcloristas, como músicos, como artistas. Eh, Víctor es un gran aporte para la cultura universal y para la cultura chilena, desde luego chilena. Entonces es, es justo que la juventud lo conozca, que se difunda su obra, que se castiguen a los asesinos que para que podamos reconciliarnos o por lo menos eh, intentar hacerlo, ¿no? Porque el perdón y la reconciliación pasa por la porque se llegue a la justicia realmente. Víctor, ¿sí? como que no es es del pueblo que como que del pueblo nace de nuevo Víctor Jara y que todavía no viven entre nosotros, ¿cachai? Su, su música, su cultura, sus acciones sociales. Cuando vamos a las marchas siempre está Víctor Jara, cuando está el poblador eh, reclamando por sus derechos está Víctor está Jara, está todo Víctor Jara. Entonces, como que esto igual es como en eh, lo mínimo que le podemos hacer como Víctor Jara, demostrar nuestro, nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestro, nuestro arte, nuestro entusiasmo. Que venga la familia aquí es importante porque los niños chicos también se están involucrando dentro de un contexto social que este que implementó eh, eh, el sentir de Víctor Jara. Eh, a nosotros nos invade, yo creo que es un sentir colectivo, yo creo que nos invade un sentimiento como de, de refrescar la memoria, como de, de mantenerlo latente, un recuerdo que, que está ahí y va a estar siempre hasta que no sepamos, hasta que el último no llegue. Hasta que la última persona no se ha encontrado y, y sea, su cuerpo sea velado por sus familiares como se lo, se lo merece, un ser humano. En el fondo estas son maneras de redimir esa memoria y de redimir como ese dolor, ese sufrimiento, no solo como de Víctor Jara, sino de todas las personas que, que murieron, que fueron torturadas, que fueron desaparecidas durante la dictadura. Hoy día yo podría imaginar que estuve hace 42 años así en una hermosa reunión en la época de nuestro querido Presidente Salvador Allende. Porque así era el ambiente, lleno de alegría, lleno de compañerismo, lleno de solidaridad, lleno de hermosos murales, lleno de danza, de música de cantores que cantan verdades. Ese es un momento muy hermoso, muy lindo. Y eso es lo que hay que acordar. Y sobre ese base, base seguir con solidaridad y fuerza, construyendo un futuro mejor para todos. Lo quieran. Por lo cual nuestros compañeros dedicaron su vida y su alegría, su trabajo, el trabajo voluntario. Eso, eso ¡Bravo! es lo que hay que hacer. ¿No? Yo creo que en este lugar donde Victor cantó tantas veces, yo me siento como él renace aquí con ustedes. Su memoria está viva aquí. Un martes por la mañana con su guitarra salió a cantar Y le cortaron las cuerdas de su garganta, no pudo cantar Un martes por la mañana con su guitarra salió a cantar Y le cortaron las cuerdas de su garganta, no pudo cantar Levanta fasty fasty oh, my God. oh, my God. oh my God.